de la elección en el día de ayer del nuevo presidente electo de Chile el joven Gabriel Bori que nosotros habíamos analizado eh, parte de lo que podía suceder de la trayectoria de este joven que era dirigente estudiantil en Chile apenas tiene 35 años se ha convertido en el presidente más joven en toda la historia de Chile, apenas 35 años de edad, izquierdista, prácticamente comunista, batallador, vino siendo y emergió su figura como lo que se produjo aquí con la marcha verde en contra de la corrupción, lo único que allí, mírenlo ahí, Miren qué jovencito es ese muchacho. Ese va a ser a partir del 11 de marzo el nuevo presidente de Chile. Chile es el país más desarrollado que tiene América. América Latina, América Hispana. Chile siempre se ha dicho que por el desarrollo alcanzado en términos económicos de los países de América es que va a llegar. Primero a la categoría de primer mundo. Chile con una educación fuera de serie, con una democracia bien avanzada, con mucho desarrollo económico, aunque, aunque, miren qué contradicción, muchas desigualdades. que resulta? Que en Chile, y algunos analistas, ya puede quitar la foto el eh, gasol, algunos analistas se preguntaban qué había pasado con los gobernantes, con los presidentes de la concertación, o sea, fueron los, los presidentes, presidentes que gobernaron, hasta este Piñera que ya ha gobernado dos veces, después que Augusto Pinochet, el dictador sanguinario que ensangrentó aquel país, cometiendo los más terribles crímenes políticos, los más grandes abusos. Entonces, Ricardo Lagos, Patricio Elwin, Michelle Bachelet, Eduardo Frey, que fueron presidentes democrático y que instauraron un sistema en Chile que, como decían esos analistas, caramba, ¿Qué ha pasado? Que la concertación, que fue una unidad entre Partido Socialdemócrata y Partido Social Cristiano, que eran unidos y se alternaban el poder. Un periodo lo gobernaba uno, otro periodo lo gobernaba otro, de, de, de diferentes partidos, pero unificados, socialdemócrata y social ¿Saben por qué los analistas quedaron en cierto modo desconcertados, porque ese, ese partido que hizo posible que esa concertación, esa coalición, la gobernara durante tanto tiempo en Chile, quedó en los últimos lugares. Y entonces, oigan esto, y entonces, la, la, la mayor votación la sacó un ultraderechista pinochetista, José Antonio Kass, de 55 años de edad, y un izquierdista. Entonces ellos se preguntaban, y es que esta gente no hicieron nada, que los votantes no lo prefirieron a ellos, sino prefirieron a dos grupos, un ultraderechista y un izquierdista. Finalmente el izquierdista ganó. yo ese comentario cuando Michelle Bachelet y el propio Ricardo Lagos decidieron apoyar al joven Gabriel Boric. Miren lo que la parcialización en los medios periodísticos. Y por qué yo me siento cada día más orgulloso de la forma como yo abordo los temas acá sin parcialización y eso ha valido que la gente respete este programa y me lo manifieste o nos gusta tu programa porque tú no te parcializas ni te fanatizas miren ayer yo leí un artículo escuchen esto de Carlos Alberto Montaner es un cubano derechista escritor periodista establecido en Miami, que es contrario a la revolución cubana y es un hombre ultraderechista. Entonces él escribió un artículo que el periódico Elistín Diario lo reproduce aquí, donde él daba por descontado que el derechista José Antonio Caz iba a ganar a la presidencia en Chile. Y yo me reí, pues yo dije, él está confundiendo el deseo que él tiene con la realidad, y por eso que en estos programas y en periodismo y en comunicación usted no puede confundir lo que usted quiere y desea usted con lo que es la realidad, porque mire los matices de que ese tiempo y otros más que hicieron análisis de que José Antonio Cas iba a ganar en Chile, pues resultó que no. Le dieron una pela en la segunda vuelta, en el día de ayer, porque la votación ha quedado prácticamente en un 56% a un 44%. Estamos hablando de 12 puntos. Cuando en un país que tiene alrededor de 17 millones de habitantes como Chile, usted le lleva una distancia de 12 puntos a su competidor, usted le ha dado una pela. Entonces, ¿cómo estos tipos... Por ese, eh, por, por ese fanatismo, porque confunden el deseo con la realidad, ¿cómo ellos no entendían que cuando este joven recibió todos esos apoyos se veía claro que iba a ganar las elecciones? Se veía claro que solamente un fanático, en este caso como, como, como esa gente, no entendía que... El joven Bori iba a ganar las elecciones. Por eso es que yo, en este programa, nunca confundo el deseo con la realidad. Aunque me digan lo que me digan los fanáticos, pero después lo que importa es que la realidad se impone. Lo que importa es que la realidad se impone. No lo que yo quiera que suceda. El analista de cuestiones políticas no puede nunca, porque fracasa como analista, confundir lo que usted quiera o desearía con lo que es la realidad. Por eso yo fui uno de los comentaristas y analistas, de los pocos que dijo, y tuve discusiones con gente, y hoy encuentro gente como un arquitecto, que cada vez que me ve me, me enrostra eso, y el mismo Emanuel que me trajo esto. Emanuel Tejada, que yo fui de los pocos que siempre dije que Donald Trump cuando ganó las elecciones en Estados Unidos tenía toda la posibilidad y yo no quería que Donald Trump ganara, ahora una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la realidad y por eso esa gente respetan este programa, porque vieron que yo cuando todo el mundo por la simpatía hacia Hillary Clinton en aquel momento yo quería que Hillary Clinton ganara a Donald Trump, pero una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es la realidad. Y la, la realidad, realidad que yo veía en ese proceso de Donald Trump, que no había forma de detenerlo, como en efecto sucedió. Como en efecto sucedió entonces. Por eso muchos analistas, porque se apasionan, por se confunden la simpatía, Confunden el deseo con la realidad. Y ahí entonces termina todo. Otra lección, amigos televidentes, que deja las elecciones de Chile con el triunfo de este joven izquierdista, dirigente estudiantil, dirigente de lo que vino haciendo marcha verde aquí, otra lección y lectura que deja eso es que en el único sitio que no sale un izquierdista ni la izquierda puede avanzar, ¿Es en este país, es en este país, que yo he dicho siempre, pero hay que, hay, que, hay que hacer una reflexión, en todos esos países, o ganan la presidencia, o ganan mucha senaduría y ganan muchas diputaciones, y ganan muchas alcaldías, en todos esos países, menos en República Dominicana, le da brega hasta ganar un regidor, le da brega hasta ganar un regidor a la izquierda dominicana. Entonces aquí hay que hacer una evaluación qué es lo que le pasa a nuestra izquierda, que no hay forma de, de, de levantar pie. No hay forma. Mira Marcha Verde. Hay quienes dicen, leí un señor hoy, que dice que lo que participaron en Marcha Verde, a diferencia de ese joven, Presidente electo de Chile, vuelvan y pónganme la foto. Eh, Gabriel, Gabriel Boric, que se, eh, no aceptó cargo, que los tipos de marcha verde, los que eran cabeza tanto en el gobierno con cargo, yo no sé si eso podrá ser así o no. Pero la verdad es: miren Guillermo Moreno, Guillermo Moreno ha sido cuatro veces candidato presidencial y no pasa de 60 mil o 100 mil votos. Siempre, miren, ese joven era un, una especie de, de, de, de dirigente de marcha verde en Chile, luchando por una serie de reivindicaciones, luchando para que una serie de cosas cambiaran en Chile. Y miren, hoy es el presidente con 35 años. Ahora, ¿qué ha pasado? Que ese joven pudo ganar y romper ese dominio que tenía la partidocracia de Chile sobre el pueblo chileno y hoy es el presidente de ese país. ¿Y qué pasa con la izquierda dominicana? ¿Qué pasa que no hay forma de que un izquierdista aquí pueda levantar cabeza? ¿Qué hay que revisar? Algo hay que revisar. O este pueblo es anti-izquierdista o los izquierdistas tienen una política errada y tienen que reflexionar y tienen que hacer evaluaciones pero algo hay oh, o en el Salvador el gobernó el Frente Farabundo Martí que es un paísito eh, eh, más atrasado que nosotros en, en cierto modo pero en Brasil gobernó el partido de Lula da Silva y usted busca todos esos países y, y en algún momento un partido izquierdista ha ganado eh, Venezuela, el otro y el otro coño, pero aquí no, aquí no hay forma de que ni siquiera le da brega ganarte una regiduría, entonces algo hay que analizar, el método, la propuesta, el algo, algo, algo no concuerda, quizá es posible que el sistema haya corrompido tanto esta sociedad, que no hay forma de asimilar que no sean los partidos del sistema, corrompido la mayoría. Pero algo hay que analizar. Tiene que surgir una figura que encante a la población con propuestas y discursos nuevos. Mira, yo estoy leyendo un libro eh, que me estoy deleitando y he aprendido muchísimo. Gracias a mi amiga Yané Mena, caramba, que siempre me presta esos libros tan interesantes. Este libro de Barack Obama. La tierra prometida, la, la biografía de Barack Obama, lo que era. Cómo eh, eh, eh, fue venciendo todas las adversidades desde la niñez, de la pobreza, hasta ir escalando peldaño, hasta ser presidente de los Estados Unidos un negro, rompiendo un paradigma porque ningún negro había, eh, fue el primero. Y venciendo adversidades para ser senador por el estado de Illinois, para ser, o sea, y, y en un 2x3 13 hombre encantó con su discurso y su propuesta a la población norteamericana, cuando ni él mismo lo creía, y lo alentaban los otros, no, tú tienes que tirarte, tú tienes que tirarte, a la presidencia de Estados Unidos, una cosa impensable que ni la esposa lo creía, caramba, pero fue como le dijo el senador T. Kennedy y otros senadores a Barack Obama, tú representas algo nuevo que la sociedad quiere ver, pero es que aquí no hay forma, de que surja una figura que encante al pueblo dominicano con propuestas que la haga suya y que rompa esta tradición de tantos años compartido que definitivamente lo que son los padres de la corrupción, de las desigualdades y de muchas cosas malas que han lastrado el desarrollo de este país, entonces eso de Chile que dile a los izquierditas, comienza, ay camarada que ganó. Coño, pero hagan ustedes una observación de por qué allí logra ganar un izquierdita. En el otro país gana un izquierdita. Si no gana un izquierdita la presidencia, gana muchas senadurías, gana muchas alcaldías, gana muchas diputaciones, menos aquí en República Dominicana. Eso hay que analizarlo. Y no di que contentarse felicitando. No, usted tiene que ver por qué tantos años de proceso político de izquierda en la República Dominicana no hay forma de, de un paso de avance cada día más pequeño lo dejo de tarea